¡Hola, buenas a todos! Hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un interruptor, pero no es un interruptor corriente, dado que también lo puedes eh, conectar y desconectar desde el móvil. Yo lo voy a usar para poner la caldera. Entonces, cuando tenga frío o cuando tenga calor, pues la puedo encender o la puedo apagar. ¿Y por qué no poner un termostato regular? Bueno, el caso es que yo estoy en una habitación que está en el otro lado de la casa, entonces poner un cable es bastante gorroso, así que lo puedes conectar, este interruptor a la wifi fi de, de tu casa eh, y desde el móvil puedes conectar y desconectarlo. Además, lo bueno que tiene es que se puede programar, se puede poner a diferentes, eh, a diferentes intervalos, es decir, bueno, pues el lunes por la mañana de lunes a viernes quiero que a las 7 de la mañana pues se encienda la calefacción y me calienta la casa. Creo que es bastante interesante. También lo que es interesante es el precio, son 12 euros. Pues este interruptor eh, es bastante fácil de instalar, al fin y al cabo solo tiene dos cables en cada lado y pues lo pones entre medias de, de la conexión de, de tu caldera y cuando te frío pues le das a conectar. Y bueno, pues vamos a enseñaros un poco cómo es la instalación eh, Como veis aquí, no os asustéis porque veis mucho cable En realidad, pues este cable simplemente lo tengo para probar Y es una bombilla Pero en realidad el aparatito es este, ¿vale? Os lo pongo por aquí para que lo podáis buscar Es Wi-Fi Smart Switch Yo creo que estaba, lo compré por, por Amazon, ¿vale? De la marca eh, Milo Es este aparatito de aquí es un poco grande, como veis, más o menos eh, es como la bombilla, ¿vale? Y bueno, pues por un lado metes la corriente y por el otro lado, pues tu aparato eléctrico. Y aquí, bueno, tiene un botón negro, ese botón de aquí, que si le das, pues bueno, te sirve como interruptor. Que si lo dejas pulsado un rato, eh, se queda como en modo eh, escucha. Y de esta manera eh, puedes descargarte la aplicación. Vale, la aplicación es esta, Smart life que simplemente eh, lo que tienes que hacer es con tu móvil conectarte a la wifi que vas a conectar el interruptor darle presionado unos, unos segundos y una vez eh, hecho eso simplemente le das a, a buscar a buscar el dispositivo si seleccionamos aquí añadir manualmente como veis aquí, pues buscáis el tipo de interruptor, es un interruptor wifi como veis aquí entonces, pues bueno, yo ya estoy conectado a esta, a esta wifi, que bueno, en realidad es una wifi portátil porque aquí no tengo no tengo wifi, y, y le dais a, a siguiente y tal, y os conectáis. Eh, con la 5G, por lo que veo, no es compatible, pero con las 2G sí. Con la 2,4 2, GHz sí que funciona. Le dais a siguiente y bueno, eh, terminará conectando. Y nada, una vez que ya lo tenéis conectado, pues simplemente... Os metéis en, en vuestro interruptor, como es aquí, y nada, le dais y ya podéis conectar. Como he dicho, pues bueno, pues tiene el tema del de tiempo que le podéis añadir programación. En plan, pues que entre, que, que se encienda una hora, que lo puedo repetir ciertas veces a la semana. Pues es bastante, bastante interesante. Además, te bueno, puedes poner incluso un aviso de ejecución de que, es, de que se va a encender. Y bueno, pues eh, es bastante simple. Le, bueno, le puedes cambiar el nombre y tal. Es bastante simple eh, de conectar y es bastante simple de, de montar todo. Ahora lo que haréis es era ponerlo en, eh, en el cuarto de, de calderas para apagar y encender la caldera cuando a mí me dé la gana. Por cierto, si como yo estáis en un pueblecillo, pues eh, tenéis este aparato que es como una especie de... para dar wifi, de TP-Link, que lo que le metéis es una tarjeta SIM y bueno, esto va con batería, aunque también le podéis meter un cable, el típico cable de, de móvil, por aquí abajo, ¿vale? Y nada, y te da, y te da wifi. Y es bastante, bastante sencillo de, de usar también. Yo quiero dejar el aparato al lado de, de la caldera y poder conectarlo desde cualquier sitio, pues pero bueno, este aparatito... No viene, no viene nada mal aunque si tenéis un móvil antiguo que puede compartir la wifi pues también os habréis tener que comprar un aparato como este si no tenéis wifi en casa o si no os llega hasta lo que es la caldera yo voy a aprovecharme de que la caldera como veis aquí pues tiene un registro entonces vamos a hacer la conexión aquí en este registro y de esta, y de esta manera pues podemos apagar y encender la caldera cuando queramos desde el móvil Primero, antes de nada, deciros que no soy electricista, así que todo lo que veis aquí es bajo vuestra responsabilidad. Tenéis que, tenéis que seguir aquí las instrucciones, ¿vale? Input y Output. Input es de donde viene el cable, ¿vale? Este cable es el que viene de la luz y el Output es el que va a ir luego a la caldera, a ese enchufe que tenemos ahí donde se conecta la caldera. Eh, como he dicho antes, pues no soy electricista Y ya veremos si esto sale bien o no Así que nada, vamos a darle a, luz, a la luz Porque todo esto lo hemos hecho sin la luz puesta Y a ver si funciona Lo que sí, una cosa que tenéis que tener en cuenta Esto tiene una capacidad de 10 amperios Es decir, que si vuestra caldera funciona A más de 10 amperios Pues este cacharrito Se puede ir al garete Y se puede estropear Así que nada, tened mucho cuidado Con eso cuando compréis el interruptor bueno, por ahora parece que las cosas van bien porque el interruptor tiene lucecita la lucecita azul así que ahora vamos a intentar con el interruptor del móvil a ver si nos podemos conectar vamos a ver entonces, si yo ahora se sí le doy al interruptor se supone que se tiene que encender la caldera así que vais a oír el ruido vale, parece que ahora mismo está, está funcionando vale y si le doy de a desconectar, pues esto se apaga Perfecto, pues bueno, es bastante bastante sencillo eh, Realmente, pues bueno, si en algún momento pierde la conexión a la Wi-Fi, Pues eh, tiene aquí un botoncito de apagar y encender Así que nada, perfecto, pues ya tendríamos la caldera conectada a nuestro móvil Está bastante, bastante interesante pues nada, yo me despido aquí, os deseo un feliz año nuevo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.